Eh, mira, es importante eh, exhortarle a la población que en estos días seamos lo más selectivos posible para reenviar información sobre todo porque mucha gente que a pesar de que están en cuarentena están en su casa quizá eh, a todos le hacen caso y lo reproducen esto es un momento para no hacer reproducción de informaciones no confirmadas, porque lo que trae consigo es más desasosiego, mayor eh, problemas. Y eso yo creo que debemos de ser conscientes y de procurar, de confirmar, si usted desea una información y la da por, da, por hecho, que sean de los organismos oficiales, y de las instituciones de prensa, como Telenor, que cuando publica, lo publica porque ya tiene fuente y está confirmado de que es así. Pero después de ahí, todo déjelo a la duda y no reproduzcamos estas informaciones porque traerían desasosiego, descomprensión de lo que está pasando. Es importante, a propósito, Francis, alertar a las autoridades de salud pública que independientemente de la información que ha estado saliendo en los medios oficiales de, de, de la línea de comunicación con, con las autoridades, específicamente sí. el aterístico 462, hemos estado llamando a ese número y no lo contestan. Hemos estado llamando a ese número y no lo contestan, lo que ha provocado cierta incertidumbre en la sociedad impotencia porque hay gente que sienten los síntomas, específicamente aquí en San Francisco de Macorís. Hay mucha gente que se ha sentido con los síntomas a propósito de todo esto que ha pasado eh, con las personas que ya han salido positivos en esta eh, ciudad. Y entonces hay mucha incertidumbre, hay mucha eh, desesperación. Hay gente incluso con fiebre en sus casas que han ido con fiebre, con dolor de cabeza que han ido a, a, a los diferentes centros, le dicen que es neumonía, lo mandan para su casa la fiebre le continúa y la gente se desespera ante eh, eh, la no información de saber si están o no contagiados con el virus y entonces imagínate tú Tú que ibas en una casa, donde está tu mamá, donde está tu abuela, donde están tus hijos, eh, la incertidumbre, eh, bueno, pues te, te agobia. Y entonces es importante hacer un llamado a las autoridades de salud pública, específicamente de la, de la provincia de Duarte y a nivel nacional también, a, a que resuelvan este problema porque la gente se está desesperando. Y cuando no hay información, eso puede generar en violencia porque imagínense ustedes tantos días, las personas encerradas en su casa en esta cuarentena no tener información no tener a dónde acudir en el momento de, de sentirse con los síntomas y entonces esto pudiera generar en desesperación en la gente y pudiéramos nosotros estar recibiendo y esto no es, esto es un llamado a todo lo contrario eh, quizá una situación violenta de parte de la ciudadanía bien sí Carolina pregunta que siempre realizamos a la gente hermano ¿cómo vamos a establecer la, la conexión de manera directa en unos momentos posiblemente? Y la pregunta que hemos realizado y que y queremos que ustedes estén pues en contexto, es la siguiente. ¿Considera usted que son suficientes las medidas del Estado Dominicano? O sea, las medidas que ha tomado el Estado para contrarrestar eh, o detener el COVID-19, el coronavirus, ¿cree la ciudadanía, cree la gente? Mira, eh, te puedo decir que aún faltan ciertas medidas y te voy a decir algo. Anoche pensé en hacer una propuesta. Nosotros tenemos una situación que se ha incrementado y la gente hasta sintomáticamente ha ido a hacerse análisis y ha causado una especie de entaponamiento. Hoy día la sociedad, este virus lo, lo, lo recibe teniendo un periodo donde siempre para esta época hay afecciones respiratorias por el polen, por el cambio de temperatura y casi todos hemos tenido gripe. Ahora, pensé, digo, bueno, nosotros tenemos infraestructura importante aquí en Zona Franca, un ejemplo, ¿qué costaría, qué tiempo costaría con crear una nave de esta que están vacías y convertirla en un gran centro de, una... de, de rehabilitación donde desocupemos los, los, los, los centros médicos de, de la ciudad y que solamente los centros médicos vayan a hacer la, la, la parte transitoria ¿verdad? y que de ahí vayan al a la, a la zona franca, que se cree un gran centro de salud, como el centro central, no sé qué ustedes piensan, porque en poco tiempo se han acabado medicamentos yo mandé una una imagen de la doctora Ingrid, que es una autoridad ya, es franco macorizana, pero es una autoridad en cardiología y hablaron de, del componente este que trae la canadá Drive pues aquí en la ciudad no hay una botellita de cana drive, Nadie le hace caso en, lo, en, lo, en, la, en los lugares, en los colmados, ni en los Dios. supermercados. Entonces, a mí me está preocupando que nosotros mismos hagamos colapsar lo, lo, los centros. Pero Mira, salud pública puede hacer acopio y estudiar con la guardia, con el ejército, con lo que sea. ¿Qué tiempo tar tardaría en hacer que una nave de Zona Franca se pueda dividir, limpiar, eh, ponerle energía, llevar oxígeno y una cantidad de camas, aunque no sean las mejores camas, pero por lo menos que haya camas? Esa es mi propuesta. Mira, no me parecen muy atinadas las declaraciones de Guava, de hecho la logística que ha manejado eh, en la distribución de los alimentos eh, desastrosa, por decirlo, porque es que hay que tener sentido común. O sea, tenemos lineamientos firmes. El Estado, el país está en un llamado a emergencia nacional. Todos los esfuerzos han estado dirigidos a la no socialización, a la cuarentena, a estar aislado. O sea, el gobierno está, eh, está trabajando en una dirección en base a unos protocolos internacionales que son los que han dado resultados. Nosotros somos ahora mismo un arma letal. Cada uno de nosotros somos un arma que podemos contagiar a personas, personas y personas. ¿verdad? Entonces tú tienes desde el plan de la presidencia que te dice, ok, vamos a... Pero cómo lo hacemos acumulando miles de gente desesperada por una ración de comida por Dios, no sí. debió de esperar eh, dos días me parece que y yo decía pero bueno, ¿por qué lo hacen, eh, sí. decía, qué lo hacen de esta manera? Ajá. bueno, pues ayer da las declaraciones de que dicen, no, vamos a suspender la distribución de los alimentos para pensar en una logística no es posible, así no podemos seguir improvisando así no, la señora como que en los últimos meses y recordar lo que ha sucedió con el tema, y termino diciendo con el tema de las eh, elecciones y el escándalo en el que se vio envuelta con la distribución de las raciones, el audio que sonó por ahí de ella, y ahora este comportamiento de aglomerar miles de gente, así no. Sí. no sé mira eh, Francis eh, tu comentario puede ser en lo que ya, ya no se escucha perdón ¿Qué te parece el, el comportamiento de Ircuab, wow, el plan de la presidencia, de sacar un tumulto de gente a recibir alimentos, lo mismo que los comedores económicos, eso es inaceptable Dios mío. Mira, no solamente está exponiendo al personal que trabaja con ella, está exponiendo a los servidores públicos que hoy pueden llevar esas raciones a lugares para que no salgan y perfectamente pueden ir en cuadrante casa por casa y dejarlo en la puerta, la gente cuando ya crucen, recogen su asunto en la puerta y eso puede, puede hacer que, que todos tengamos mayor control pero si no se hace con un criterio de cuarentena y lo que se está haciendo es una especie de, de plan normal de campaña o de, o de que se le vea que se está haciendo yo creo que nadie le va le, lo va a ver bien esto. ¿Me, me escuchan además, ahora? Eh, sí, ahora. Ah, ah, ok, muy bien. Que fue que ah, sin okay. querer le puse mutuo el, el micrófono. Ya. Entonces, óyeme algo. Cuando uno tiene una situación que desde el viernes, el viernes pasado, los periódicos nacionales que son impresos aparecieron en el mercado con falsas páginas repletas de obras de Gonzalo. Mira, no es eh, una llamadita en Francia, si no se podamos conectarla con la gente. Vamos ¿Se a ver puede eso? escuchar la llamada, muchachos? Sí, sí, espera? la escuchamos, vamos a ver. Se cayó la llamadita. Bueno, bueno se cayó. Completo el la, la comentario. Escúchame, Francia, las personas okay. que nos han estado llamando al, al número 3381 pueden llamar al 725 0505 porque este número está en la casa ahora mismo. El, el, ese número, el, 4, el 829 451 3381, ahora mismo está en la casa, aunque bueno, también se puede sacar por aquí por el, por el teléfono. Y a la gente que sigue escribiendo vía WhatsApp, que luego vamos a leer sus mensajes. Bien. decir Francis? Sí. sí, entonces, me refería a que desde el gobierno traten de ser lo más altruista para demostrar que hay una preocupación y que el Estado está cumpliendo con un protocolo, no con un plan donde el Estado recoja eh, adectos. Tenemos una llamadita eh, Francis, Entonces, vamos a ver si podemos establecer la sí. conexión ahora Buenos días Sí, buenos días eh, Lo llamamos de aquí de Vital Valle, de la Junta de, Chile, de San Antonio de Vital Valle Desde Vital Valle de Francis, de la zona franca de lo, es, es importante, ¿De es positiva siempre? Es importante que Franci, las propuestas que ella ha, ha hecho, hecho son positivas para esta ciudad. Eh, Franci, continúe dando ideas que eso es lo necesario, que se necesita en este pueblo y en este día de emergencia. Eh, gracias por todo. Bien, eh, muchísimas gracias al amigo que nos llamó de Vistelvalle, ahí está eh, la información, eh, vamos nosotros a leer algunos whatsapp a la gente, recordarles la pregunta que nos escriban porque es importantísimo saber qué percibe la ciudadanía sobre las medidas que se están tomando. La pregunta es la siguiente, la pregunta del día que hemos realizado. En unos segundos estaremos leyendo los WhatsApp. Dice, ¿Considera usted suficiente las medidas que el Estado dominicano ha tomado ante el COVID-19? Mírela ahí en pantalla la pregunta del día. Escríbanos y llámenos al canal.